Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia titulada ¿Cómo seducir a tu cliente? Muchísimas gracias por haber decidido dedicar un ratito de vuestro tiempo a estar aquí Para mí es un auténtico piropo, por eso os lo, os lo agradezco Porque estáis dedicando lo más importante de vuestra vida, que es vuestro tiempo Y voy a tratar de corresponderos haciendo, por una parte, que disfrutéis de la sesión Que os lo paséis bien Y por otra parte, que saquéis de aquí cosas que os sirvan para vuestro día a día Para vuestra vida cotidiana yo no solo me voy a quedar con daros ideas en el mundo laboral, de las ventas, sino también que vais a sacar alguna idea interesante para vuestra vida personal, seguramente. Para las personas que es la primera vez que me veis, me voy a empezar presentando, y así también me conocéis un poquito mejor. A continuación os voy a presentar los objetivos que venimos a buscar aquí, cuáles son los objetivos que esperamos encontrar, y luego ya nos metemos de lleno en materia, ¿vale?, eh, si empezamos por mi presentación, mi nombre es Fernando, Fernando Pena, yo soy psicólogo de formación y de profesión y compagino la consulta clínica privada con la formación a empresa, habitualmente en temas de ventas, como vamos a hablar hoy, pero también en habilidades directivas, gestión del tiempo y otras habilidades personales, sobre todo en, últimamente mucho en inteligencia emocional. Soy profesor del máster de neurofelicidad aplicada dentro del cual está esta conferencia, el máster de neurofelicidad aplicada de la Universidad de Valencia, tiene habitualmente los jueves por la tarde a las 7, conferencias gratuitas, en las cuales hacemos difusión pues, de diferentes temas de interés, con lo cual si os, eh, si os apetece apuntaros a las siguientes, la inscripción será desde el mismo sitio donde os habéis apuntado a, a esta. Además, eh, veréis que hay cámaras, porque el máster de neurofelicidad es un máster online, es un máster que se estudia por una plataforma de teleformación y tenemos gente desde todo el mundo que está estudiando el máster, viéndonos ahora en directo. Además de la comunidad comercial, que es una comunidad eh, de vendedores, vendedoras, gente interesada por el mundo comercial, que también nos está viendo en directo. Aprovechamos para saludarles ahí a, a la cámara y todas aquellas personas que tengáis interés en el, en el mundo comercial. Eh, podéis verlo desde comunidadcomercial.es. Eh, os metéis en esa web y ahí tenéis, eh, compartís, eh, podéis compartir recursos, podéis obtener recursos también que os resulten de interés. ¿vale? Además de eso, pues, soy eh, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, director del Instituto Europeo de Formación de Formadores y director de la Agencia de Publicidad AMA y director del Centro, de, de, de, Centro para el Alto Rendimiento Comercial, Centro Arco, que es una empresa que se dedica precisamente a entrenar a, a vendedores y a vendedoras Y saqué hace unos años este libro Que es un poco el que da el título también a la conferencia Cómo seducir a, a tu cliente Que si al final de la conferencia a alguien le interesa Simplemente tiene que acercarse y, y ya está eh, ¿Qué venimos a buscar aquí concretamente? Hay un montón de cosas que quiero que aprendáis Que quiero que, eh, que os las debéis Vamos a arrancar viendo la importancia que tiene la adaptación De tu comportamiento ...a la venta y para eso arrancaremos viendo algo que yo considero súper importante... ...que es los tipos de clientes que tienes, porque ¿toda la gente se comporta igual? ¿No, verdad? Por lo tanto, quizás sea de interés ver cómo se comportan unas personas, ver cómo se comportan otras... ...y adaptar la forma que tienes de vender al tipo de persona con la que estés hablando. Para eso vamos a ver cuáles son esos tipos de personas más frecuentes, tipos de clientes más frecuentes... Y vamos a ver cómo tratarles para obtener la máxima satisfacción y el máximo beneficio también. Vamos a hablar de técnicas adaptadas a cada tipo de cliente. Vamos a ver a continuación la argumentación, cómo se hace. Os voy a hablar aquí de la técnica de las tres P's, que si la estáis haciendo ya, fenomenal. Si no la estáis haciendo, os puede hacer pensar. Vamos a ver también las objeciones. ¿Qué son las objeciones? Cómo se, cómo se tratan, cómo se trabajan y cómo resolverlas, con un método práctico que podéis sacar de aquí, que si estáis ya dentro del mundo comercial, os puede resultar de mucha utilidad. ¿vale? Vais a ver ese método práctico a lo largo de la sesión, y vamos a hablar de tipos de cierres de venta, cosas como quién debe cerrar una venta, cuándo se debe cerrar, y sobre todo lo más chulo, tipos de cierres de venta. ¿vale? Y para eso me gustaría preguntarte, en qué, si ya estás en ventas, ¿cuántos estáis en ventas de aquí? ¿Cuántos estáis...? En el mundo comercial, ¿alguno? ¿Tenemos uno dos? ¿Alguno? ¿Por ahí? ¿Tres? ¿Vale? ¿Cuatro? Ok, hay algunas personas que ya os estáis dedicando al mundo comercial. ¿Hay algunos que, que habéis ido a una entrevista de trabajo alguna vez? levantéis la mano para que lo sepa? Bueno, unos cuantos, ¿vale? En las entrevistas de trabajo también tienes que vender algo, ¿no? Quizás algo que le tienes muchísimo precio, que quieres un montón, que eres tú mismo... Pues ahí también tienes que aplicar técnicas de venta, probablemente. Y cualquier venta de producto o, o de servicio. Eh, las personas que habéis levantado la mano ¿Qué consideráis que, se, que necesitáis mejorar a nivel personal? ¿Hay algún elemento concreto que digáis ¿A mí me gustaría mejorar esto? Venga, por ejemplo El cierre es lo que más cuesta, ¿no? El, la, la parte última que hemos visto ahí Muy bien, ¿por ahí? No. Captar la atención Es una coincidencia entre vosotros, ¿no? ¿Qué queréis decir con captar la atención del cliente? Ajá, muy bien. Okay, generan entonces influencia. Y uh, las personas que estáis en ventas, ¿ya? ¿Qué tipos de clientes tenéis? Hay algún tipo de cliente en concreto. Vale, vale pues, entonces tenemos ahí diferentes tipos. ¿Por qué os hablo yo de esto de, de tipos? Porque mira, eh, yo notaréis por mi acento dentro de un rato que soy de origen gallego. Cuando yo llegué aquí hace 15 años, empecé a vivir en un pueblo que se llama Karkaishen, que quizás conozcáis algunos. Y eh, de, de una persona en concreto, de Karkaishen, yo aprendí una barbaridad en ventas, pero muchísimo. Y era precisamente de la carnicera que yo tenía justo delante de la puerta de donde vivía. Me llamaba mucho la, la atención esa carnicería, carnicería Cristina, se llamaba, porque era una carnicería de, estas de barrio, en donde suele ir a comprar la gente de, de ese barrio en concreto. Es una carnicería así alargada, una de las paredes es toda una cristalera, tipo escaparate, con lo cual tú puedes ver todo el interior y entra mucha luz natural. Y si tú entras en la carnicería, ves a un lado ese, esa cristalera y al otro el mostrador de carne, detrás del cual está Cristina sirviendo. Y en la parte de la izquierda tienes a normalmente tres o cuatro mujeres de unos 65 o 70 años que son vecinas del barrio y que están allí esperando para comprar carne. A mí me llamó mucho la atención que la primera vez que entré, nada más entré por la puerta, Cristina, la carnicera, se gira hacia mí y me dice, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué te pongo? Y yo, no, no, no, no. Están estas mujeres primero, eh, me espero. No, hombre, no, dime, dime, ¿qué te pongo? Y me coló delante de esas mujeres que estaban esperando. Y además pareció que no les importaba a ellas que yo me colase. Al principio yo pensaba que era porque era un nuevo en el barrio, y digo, tendrá ese gesto de cordialidad hacia mí, y eh, quiere como tener un detalle para captarme como cliente, y por eso me cuela. Pero no era por eso, porque todas las otras veces que yo iba a la carnicería Cristina, también me colaba delante de esas mujeres mayores. Yo digo, ¿será que me está tirando los tejos o algo? No sé. Pero tampoco era por eso, porque a otros chavales jóvenes, también les colaba delante de las mujeres mayores. Luego Cristina hacía una cosa que eh, a mí me llamaba la atención. A los hombres de cuarenta y tantos años, padres de familia, con niños pequeños a su cargo, les daba recetas de cocina. Pues mira, te voy a cortar esta cabeza de lomo, así en cortes finitos ta, ta, ta, ta, ta le pones un poquito de ajo por encima, un poquito de perejil, un plástico, lo metes en la nevera y a la hora de comer, vuelta y vuelta, y a tus hijos les va a encantar. A mí Cristina nunca me dio recetas de cocina. Nunca me las dio. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué Cristina me colaba delante de las mujeres mayores? porque tenía prisa, exacto, porque yo entonces tenía una necesidad que es la de comprar carne y otra necesidad que es la de que me atendiesen con prisa, es así, yo antes tenía concretamente 25 minutos para bajar a la carnicería, comprar carne, vuelta y vuelta en la sartén, comer, fregar los platos, bajar, coger el coche y llegar al trabajo, con lo cual yo tenía una necesidad que es la de que me atendiesen con prisa. ¿Y por qué a las mujeres mayores las hacía esperar? Porque tienen todo el tiempo y, porque, y porque, porque les gustaba hablar. Correcto. A las mujeres mayores tienen una necesidad, que es la de comprar carne. Y otra necesidad, que es la de enterarse de los cotilleos del barrio. Oye, ¿te has enterado que la vecina del Quinto se ha quedado embarazada de su novio con el que ha cortado seis meses antes? Se ve que no han cortado del todo. Y esto es además un caso real. Es verdad, las mujeres mayores tienen una necesidad, que es la de comprar carne, y otra la de eh, enterarse de los cotilleos. Y a los hombres padres de familia, ¿por qué les daba recetas? Porque Pueden estar divorciados y lo que quieren es, con respecto a la comida de sus hijos, ¿qué quieren con respecto a la comida de sus hijos? Que les guste y que se la coman, exacto, que les guste y que se la coman toda. Entonces tienen una necesidad que es la de comprar carne y otra la de que sus hijos se lo coman todo. ¿Es así? Pues yo de Cristina aprendí en ese momento varias cosas que los clientes, no solo los de las carnicerías, sino también los de todos los negocios, establecimientos y empresas, se pueden agrupar por categorías. Aprendí también que los clientes de la misma categoría se comportan de manera similar. Es decir, un chico nuevo que entra rápido en la carnicería se va a comportar de una manera parecida a la mía, un hombre padre de familia se va a comportar de una manera similar y una vecina del barrio... Eh, pues se va a comportar de una manera similar también Entonces, los clientes se pueden agrupar por categorías Los clientes de la misma categoría se comportan de manera similar Actuar de cara al cliente en función de la categoría a la que pertenece Mejora la satisfacción del cliente Y aumenta las ventas ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si a mí Cristina me trata, por ejemplo eh, Dándome cotilleos del barrio? ¿Qué pensáis? Dejaría de ir porque me da igual, exacto, exacto. Me pondría nervioso y dejaría de ir. ¿Qué pasa si a las mujeres mayores del barrio las trata con prisa? Dejarían de ir. Es decir, que adaptar tu comportamiento a esa categoría que tú te has hecho en tu mente, del tipo de cliente que se trata, mejora la satisfacción y aumenta las ventas. Claro, para eso tienes que pararte a pensar, en tu casa o en la oficina o donde sea, qué tipos de clientes tienes. Y luego generar un plan de acción para los que tú tienes. Tenéis los que, que no os dedican tiempo, los prisas a lo mejor, ¿no? Es así, que te tratan a prisas, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de clientes. Yo os voy a hablar de los que yo más he visto a lo largo de todo este tiempo. Os voy a hablar, por ejemplo, del indeciso. El cliente indeciso. Los que os dedicáis, tenéis clientes indecisos, los que os dedicáis a la venta. Alguien que le dice, bueno, sí, no sé, no lo tengo que pensar, ¿así? Mm, pues no sé, mm, bueno, ya te llamaré, ya... ¿vale? Son indecisos, ¿verdad? Gente poco decidida, gente que no toma decisiones con facilidad. Esta, esta categoría de clientes se da en prácticamente todos los negocios, en todas las áreas. Eh, a mí me gustaría hablaros de un caso vinculado con esto del cliente indeciso, porque os voy a dar algunos tips, algunas ideas también vinculadas con la neurociencia. No sé si conocéis el caso de, de Phineas Gates, suena? ¿A ti te suena? Ok. Esto fue un caso muy curioso, este señor era... se dedicaba a construir vías del tren, y lo que hacían para construir vías del tren era reventar las rocas, las piedras, para poder... Construir sobre ese camino una vía del tren Entonces este señor lo que hacía era Hacer un agujero en la roca Meterle dinamita dentro De ese agujero Le metía dinamita Y después de meter dinamita por ese agujero Lo que hacía era poner un poquito de arena encima De la dinamita Y luego con una barra de metal Empujaba la dinamita hacia adentro Dándole encima de la arena ¿Por qué echaba arena? Porque si le daba encima la dinamita, estallaba, ¿no? Un mal día, para él, se olvidó de echar la arena y le dio di directamente en el agujero, empujando, le dio a la dinamita, hizo chispa, la barra esa de hierro subió hacia arriba y le entró, como veis por aquí, por un lado de la, ca de la cara y le salió por arriba. Eso que puede parecer mortal directamente, a él realmente no le hizo ningún efecto. Él se levantó y dijo, uy, ¿qué me ha pasado? Fue al médico de la empresa y le dijo, hostia, voy a... madre mía, la que se va a montar aquí. Pero el médico vio que este señor, pues realmente no tenía unos efectos gravísimos como parecía. De hecho, al cabo de uno o dos meses se dio la alta ya. Y él parecía tener un comportamiento totalmente normal. Pero al cabo del poquito tiempo se empezó a dar cuenta la gente de su entorno, pues que tenía unas cosas un poco raras. Y entre esas cosas raras había sobre todo dos, que era un poco más agresivo y que no era capaz de tomar decisiones, que era muy indeciso, indeciso, como el cliente que habéis visto, indeciso. ¿Qué le pasaba a este buen hombre? Pues que la barra de hierro le había atravesado esta zona de aquí, la corteza prefrontal, rompiendo vínculos entre el sistema, eh, entre el sistema límbico encargado de las emociones, Y la. Corteza prefrontal, que es donde se almacenan datos, información. Lo cual es lógico para tomar decisiones que tengas información ahí almacenada y que luego te facilite tomar decisiones. ¿Qué pasa si esta conexión entre las emociones y el, la información se rompe? ¿Qué dices? ¡Ay, me apetece comprármelo! ¡Pero no sé si debo! Y cuando el cerebro, que es el sistema más emocional, el sistema límbico, va a consultar datos, se encuentra que el canal está roto. ...y no puede tomar decisiones. ¿Qué tienes que hacer entonces con la gente indecisa? Tienes que fortalecer lo que hay aquí. ¿Y qué es lo que hay aquí? Pues datos y experiencias. Es decir, a la gente indecisa... ...es más fácil que le vendas... ...si cuando ves esa indecisión le ofreces datos y experiencias. ¿Qué son datos? Por ejemplo, números. Números o características técnicas... Oye, perdona, esta mesa de verdad es de madera maciza, es que me parece un poco barata para ser de madera maciza. Eh, sí, sí, creo que sí. Creo que sí, no vende en la vida. Y si te dice, sí, sí, es de madera maciza, concretamente es de unos pinos que se cortan al sur de, las... de... Almeri... Al... al sur de Sevilla, se llevan a un aserradero de Huelva, y de ahí se distribuye a nivel europeo, por eso hemos conseguido este precio tan bajo. Cuando tú das datos muy concretos, el cliente indeciso se vuelve un poco más decidido. Si tú estás indeciso porque no sabes cuál de dos sillas comprarte, y el vendedor te dice, pues mira, esta silla concreta es un poquito más cara, pero tiene un CS de 40.000 y este tiene un CS de 4.000. Tú dices, ¿CS? ¿Qué es eso de CS? ¿Lo conocéis? CS es un coeficiente de sentado. En las fábricas de sillas tienen una máquina con forma de culo que se va sentando y levantando de la silla. Y un contador. Y el operario mira cuando la silla empieza a parecer desgastada. Si la silla empieza a parecer desgastada a las 40.000 sentadas, el operario le pone CS de 40.000. Si la silla empieza a parecer desgastada a las 4.000 sentadas, el operario pone CS de 4.000. ¿Tú pagarías 10 euros más por una silla que tenga un CS de 40.000? Probablemente, ¿Verdad? ¿Por qué? Por haber obtenido ese dato concreto. Es decir, a los clientes indecisos, mejor que busquéis apoyaros en datos, características técnicas. Y hemos dicho otra cosa, ¿verdad? Experiencias. ¿Qué son experiencias? Son cosas que le hayan pasado a alguien vinculada con tu producto o con tu servicio. Mira, esto lo tiene tal persona, que es un cliente nuestro, y ha venido y me ha dicho que le encanta. Estas zapatillas deportivas las tengo yo y de verdad... Que si te sudan los pies como a mí, las vas a agradecer porque tienen un sistema de ventilación impresionante, ¿vale? Aparte se las llevó mi hermano y mi hermano me dijo que le pasaba exactamente lo mismo. Este chubasquero se lo llevó mi primo que es escalador para hacer una ruta y le cayó una, un chaparrón impresionante y me dijo que le había funcionado fenomenal. Al cliente indeciso, si le hablas de algunas experiencias... Va a ser un poco más fácil que se decida. Entonces, clientes indecisos. Luego tenemos el decidido, el que sabe lo que quiere. ¿Qué hacemos con el que sabe lo que quiere? Como segunda categoría. ¿Qué hacemos? Se lo damos Se lo damos inmediatamente. ¿no? Sin perder más tiempo. Le damos lo que quiere. No le mareamos con... Pero mira que si además le pones este complemento y tenemos esta otra opción... Le damos directamente lo que quiere. Si buscáis un poquito por YouTube, en mi canal de, de YouTube... Tendréis una mala experiencia mía con... Cuando quería cambiar la moto, yo tenía muy claro lo que quería comprar. Yo quería una moto de 125 de suelo plano. ¿Sabéis lo que es el suelo plano? Lo que me pones los pies. Porque normalmente las motos llevan ahí como uno hacia arriba. Vale, yo la moto la suelo llevar para ir al aeropuerto y llevar un maletín. Si a mí el suelo es así, no me cabe el maletín. Entonces digo, mira, me da igual, moto de 125 que tenga suelo plano. Pues me fui a una tienda que hay al lado de la, de la Pantera Rosa... Y tenía una moto de suelo plano, que yo vi por el escaparate, por eso entré. Y dijo, quiero que me hables de esta moto y tal. Y me explicó el vendedor todas las características de la moto. Y digo, ah, pues sí, mira, me convence, es justo lo que estaba buscando. Y me dice, pero mira, esta de al lado, porque por esta te puedo hacer un descuento especial, porque además está ya matriculada, con lo cual se te queda súper bien de precio. La misma moto de esta de al lado, por ahí en otro sitio, te va a costar como 400 euros más. O sea, es una oportunidad increíble. Y yo... Que no, que no, que esto es lo que busco Porque tiene el suelo plano Pero mira que esta es que es una oportunidad que no lo puedes perder Digo, ¿qué? Mira, me lo voy a pensar ¿Eh? Y me marché Y cuando llego a casa Digo, a ver, si a mí la moto que me gustaba era la otra Digo, pues voy a comprar la otra y ya está Porque encaja 100% con lo que estaba buscando Fui al banco Saqué el dinero que, que valía la moto Me lo puse en el bolsillo Y fui de nuevo a la tienda Y me dice, ah Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, bien, bien, Vengo, estuve aquí hace unos días, vengo a, a, por la moto esta que, que me enseñaste. Y yo, claro, claro, pasa por aquí. <ríe> me dice, ¿entonces te la llevas? Y yo, sí, sí, estoy bastante convencido. Y la otra no, pero mira que la otra tiene estas ventajas y además. Digo, no, no, la otra no, pero de verdad es que es una oportunidad que no puedes perder. Y, y me estuvo como 10 minutos, bla, bla, bla, bla, bla. Y le volví a decir, mira, de verdad, me lo voy a pensar de nuevo. Llevaba el dinero en el bolsillo y llevaba la decisión en la cabeza. Las dos cosas. Me mareó tanto, hablándome de otras cosas que no eran mi decisión, que dije, ya volveré. Y no, no volví. Fui a otros concesionarios y al final compré la moto en otro sitio. Entonces, al cliente decidido, escúchale, cuando está decidido, cae de cajón, lo sé, pero ahí vais a ver un montón de experiencias en el mercado en donde no le entregas lo que buscas rápidamente. Entonces, tender a eso. El experto. El experto es aquel que sabe muchísimo sobre lo que tú vendes, sobre tu producto, sobre tu servicio. Si tú vendes móviles, y dices, oh, bueno, sí, ese es uno de estos que llevo de cuarta generación, bla, bla, que tiene, bla, bla, tiene esto, además de esto, bla, bla, bla, y dices, hostia. ¿Y se conecta a wifi bajo el agua? <risa> pues no lo sabía, la verdad. ¿Qué haces como el experto? Alagarle. ¿Alagarle? ¿Estáis de acuerdo? ¿Alagarle? Correcto. Sí, al experto se le halaga su conocimiento y se le pregunta para aprender de él. Porque hay muchos vendedores a los que yo les he ido dando formación a lo largo de todos estos años, que dices, no, no, al experto hay que tener cuidadín y en cuanto algo se equivoca hay que decírselo. Digo, ¿qué va, tío? ¿Qué va? Si la gente somos egos con patas. ¡Somos egos con patas! Los que estamos aquí. Llevo casi 16 años en consulta, de verdad. La gente, no, los, no solo la gente que viene a consulta, sino he visto, todos somos egos con patas. Al experto... Le va a encantar que le halagues su conocimiento Y se va a sentir más a gusto Sobre todo porque es experto Y, lo, y sabe que es experto ¿Vale? Entonces, halágale, hazle preguntas Oye, ¿y cómo pondrías tú esto? ¿Y cómo harías tú esto? Investiga No vas a quedar mal, no vas a quedar por debajo De verdad, pidiendo una información Oye, dame alguna idea para, para esto de aquí Y se va a encontrar fenomenal dándote ideas De tu producto, cómo venderlo De tu servicio, cómo venderlo, cómo utilizarlo Incluso el baratero. ¿Esto lo tenéis o lo habéis tenido? ¿O sois clientes barateros? Oye, ¿me podrías hacer un descuento aquí? ¿Sí? ¿Lo tenéis? Oye. ¿Y qué hacemos con los barateros? ¿Qué hacéis con los barateros? Decidme. ¿Quién queráis? ¿Qué hacéis? ¿Le damos un detalle, un regalito? Sí. Para que se vayan contentos, bueno, es verdad, Le podemos dar un detalle. Mira, no te puedo bajar el precio, pero te doy este detallito. ¿Está bien? Vale. ¿Alguna idea más? Marcar un precio superior para después poder bajar y que se sienta a gusto. Vale, dicen aquí, marcar un precio superior para luego bajar y que se sienta a gusto. Ok, también es una muy buena estrategia. De hecho, está bien que las etiquetas pongan precios tachados y al lado, al lado uno bueno, uno más bajo, me refiero. Eso cautiva mucho a los clientes. Cautiva mucho. Y por ahí atrás, ¿qué hacéis con los barateros? Pues yo lo que haría es, eh, eh, digamos, eh, recalcar las características de mi producto. Sí, recalcar las características. características del producto. Sí, porque para hacerle ver que en realidad no tiene por qué ser más barato. Vale, para hacerle ver que no tiene por qué ser más barato, ¿vale? Okay. El precio es su precio. Exacto, <risa> eso es interesante, recalcar las características del producto. Si os dais cuenta, eso es parecido a los indecisos que hablábamos antes, ¿verdad? Y es verdad... Es una buena respuesta, pero yo os voy a añadir a esa, una más. A los barateros, hace falta hacer, explicarles otra cosa. Hace falta explicarles por qué, tu producto, eh, por qué tu producto tiene ese precio y por qué el cliente tiene que pagar el precio que tú estás vendiendo. Es decir, por qué el cliente tiene que pagar un producto más caro de lo que él espera. Si llegas ahí, acertarás mucho más. ¿vale? Porque con los barateros funciona algo diferente. Yo os decía... A los indecisos tienes que trabajarles el lóbulo frontal. A los barateros tienes que trabajarles la ínsula. La ínsula es este trocito de aquí del cerebro y funciona de manera diferente al lóbulo frontal. Cuando la ínsula se inhibe, se produce la decisión de compra. Es decir, la ínsula es la parte del cerebro que dice, no, no compres, no compres, no compres, uy, eso es muy caro, no, eso no, uy, no compres, que va, uy, eso tampoco. La ínsula está todo el rato tocándole las narices al vendedor. La ínsula del cliente, me refiero. Porque está siempre diciendo que no, que no, que no lo compres, que no. Es demasiado caro. Entonces lo que tienes que hacer no es tanto ofrecer más datos, sino tratar de que la ínsula se desactive. Para que se desactive la ínsula, lo que tienes que buscar es la contradicción de por qué tienes que comprar el producto más caro. Por ejemplo, hace... Hace unos años estuve impartiendo una formación para un, una cadena de tiendas bastante grandes que venden cositas de regalo, en la que probablemente todos que hayáis comprado alguna cosita, porque tienen bastantes delegaciones de o tiendas, venden cositas de regalo. ¿no? Y una de las cosas que venden, o que vendían por lo menos entonces, eran peonzas, ¿vale? lo que se llaman, no creo que se llaman trompos, puede ser, por los trom trombos. ¿sí? Vale, pues, eh, entonces una clienta le dijo a un vendedor, Uy, es que estas peonzas, esto, a ver, 3,50 euros por una peonza que en el chino de aquí de la esquina me vale 60 céntimos, pues es que me parece muy caro. Entonces, ¿qué decía? Déjamelo más barato. Y el vendedor lo que le dijo es, hombre, es verdad que hay productos más baratos, pero si tenemos en cuenta que estos son objetos que a veces los niños se meten en la boca... Lo mejor a lo mejor es garantizar que ha pasado por todos los controles de seguridad que en nuestra empresa ponemos para que no se despinte la pintura que puede ser tóxica dentro de la boca de su hijo y tenga algún problema de salud motivado por haber comprado un producto más barato. Claro, si tú metes en la, en la cabeza de una madre que su hijo se va a intoxicar por haber comprado una peonza barata, dice, no, no, ponme la cara, pero ponme la más cara que tengas. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque has desactivado la ínsula. La has desactivado cuando la insula dice, es demasiado caro, demasiado caro, demasiado caro. Cuando trabajas directamente sobre eso, sin dar características añadidas, sino que trabajas directamente por eso, entonces desactivas la insula y la persona dice, quiero algo más caro todavía, si puedes. Entonces, con los barateros, eh, justificamos porque merece la pena pagar este precio. Tienes que encontrar esa justificación de por qué merece la pena. Luego tenéis los impulsivos. Los impulsivos. ¿Qué son los impulsivos? ¿Conocéis? ¿Son los? Los que van a comprar porque no el ojo, pero son los peores. Ah, les, les, les, dicen aquí que son los peores porque compran por el ojo, pero ¿por qué son los peores? Los que van a porque no el ojo. Exacto. porque muchos de ellos devuelven, es verdad. Tienes que controlar si es un impulsivo que los devuelve o no. Aún así. Los impulsivos suelen marcar una cifra de negocios positiva, porque si te compras 17 y devuelves 3, o devuelves 7, te has llevado 10, que también está bastante bien, ¿no? Con el impulsivo, tenéis que tener una facilidad extrema de añadir algún producto a su carrito, carrito entre comillas, ¿vale? Añadir algún producto más. Y tienes que tener la facilidad de hacer la venta paralela. ¿Sabéis lo que es la venta paralela o complementaria? ¿Suena? sí. La venta paralela es aquella que cuando... Esa persona ya ha decidido comprar, le añades una cosita nueva. Es la del mercadona de, ¿se va a llevar cebollas, señora? Digo, eh, no, cebollas no me hacen falta. ¿vale? Es, es la de tratar de meter un producto complementario. ¿Por qué la importancia de esta venta complementaria? Porque el cerebro habitualmente va en un sistema cerrado. Lo que yo os decía antes. Si vais por la calle Colón, que está llena de escaparates, con cosas súper chulas, tu cerebro va en modo cerrado, closet. ¿vale? Dice, ¡ay, qué bonito! Mira estos zapatos, qué chulos, mira este pantalón, qué chulo... Mira esto qué bonito. ¿Pero qué pasa? Que te recorres toda la calle Colón para arriba. Y luego para abajo y no compras nada. Porque tu cerebro va cerrado. ¿Por qué? Porque si fuera abierto, te, arru te arruinabas. Va cerrado. También tienes que saber que cuando el cerebro se abre y admite una compra, ahí tienes que aprovechar y meter más, más producto. Porque el cerebro se mantiene abierto aproximadamente unos 4 o 5 minutos en momento de placer por haber comprado. Y está más receptivo para añadir compras nuevas. Si tú esto lo detectas, es más fácil que vendas cosas añadidas. Hace tiempo estuve impartiendo formación para una empresa nacional, eh, bueno multinacional ya de ropa y cuando tú elegías un vestidito en el probador, las dependientes decían del probador a caja, a la chica del vestido hay que vender algo más. Entonces pasabas por... ¿os ha pasado? Pasabas por al lado de los cinturones... Y la dependiente te decía, ¡Ay, mira este cinturón marrón clarito que bien le lleva tu vestido marrón oscuro. Bueno, entonces te buscaban añadir un complemento. La os estáis aprovechando de que la mente está un ratito abierta, entonces añadís algún producto más que eso suma, suma la a la venta final. ¿vale? La prueba de esto es si alguna vez has intentado ir a Mercadona a comprar dentífrico y una barra de pan. ¿vale? Llegas a Mercadona, coges tu cestita... Tata, ta, dentífrico y una barra de pan. Esto aquí. Vale. vale, unos 15 minutos después, llegas a la caja, sacas el dentífrico, sacas la barra de pan. ¿Y, y qué más? ¿Qué, qué pasa aquí? Está que está lleno de cosas que no ibas a comprar. Vale. ¿Por qué está lleno de cosas? Porque cuando tú entras en un supermercado o en cualquier sitio en donde ya tengas tomada la decisión de compra, tu cerebro se ha abierto. Entonces, el supermercado tiene que hacer más bien poco para que tú añadas más cosas. Con que te ponga un letrerito amarillo, con letras negras, oferta, ¡tum! Te pone otro letrerito que pone tamaño ahorro, tú dices, uy, tamaño ahorro. Mira, no necesito cereales, pero como no caduca pronto, me voy a poner tres cajas porque tiene oferta. ¿Vale? Dos por uno. Venga, va, me llevo los dos. ¿Vale? El supermercado tiene que hacer más bien poco porque tú ya has entrado por la puerta con el cerebro dispuesto a comprar. Con los clientes que son impulsivos de esta categoría, juega con eso para añadir más productos de una manera espontánea. ¿vale? El Prisas. El Prisas es otra categoría interesante. El Prisas es aquel que eh, va súper acelerado. ¿vale? ¿Lo habéis tenido, clientes Prisas? ¿No? ¿Tú sí? ¿Vale? Que no tiene tiempo, no tiene tiempo, ¿no? <coughs> con el Prisas hay que hacer dos cosas. Aténdele rapidísimo, si puedes atenderle rapidísimo, o dale a entender que le estás atendiendo rápido si no puedes atenderle rápido. Repito, dale a entender que le estás atendiendo rápido si no puedes atenderle rápido. Yo en la consulta, en la sala de espera, tengo la, la Psicologist. No sé si conocéis la revista, es una revista que habla de temas de, de psicología. Y habitualmente la suelo comprar en uno de los kioscos del centro de Valencia. Recuerdo hace unos meses que yo me iba a comprar la Psychologies. Llego a uno de los kioscos que está en la calle San Vicente y a 300 metros hay otro kiosco que se ve desde ahí. Y veo que efectivamente tienen las psicologías, pero había una persona haciendo cola y otra que estaba siendo atendida. Y miro por allí y aquel está vacío. Entonces hago así. ¿Y qué creéis que hice? ¿Qué? Claro, lo normal es que yo diga, pues mira, aquel está vacío, me voy. Yo entonces era un cliente prisas, yo me voy a aquel. Pero justo en ese momento, el kiosquero me dice... Hola, buenos días. Enseguida estoy con usted. Y yo, ah, buenos días. Claro, ya te quedas. Te sabes mal y te quedas. ¿Por qué? Porque me da a entender que estoy siendo atendido. Yo le compré la revista, no recuerdo cuánto cuesta, pero será unos 3 euros o algo así. Y yendo al despacho con mi revista, digo... Este kiosquero ha ganado 3 euros que no habría ganado si no dice... Hola, buenos días. Enseguida estoy con usted. Y si lo hace no solo conmigo, sino que es algo habitual... A lo mejor ese señor lo ha hecho cinco veces por la mañana, y si lo ha hecho cinco veces por la mañana, este señor ha ganado 15 euros esa mañana, que no habría ganado si no dice, hola, buenos días, enseguida estoy con usted. Y si ha ganado 15 euros por la mañana, quizás lo haya hecho también por la tarde. Eso significa que ese día, ese kiosquero, ha ganado 30 euros, que no habría ganado si no dice, hola, buenos días, o hola, buenas tardes, enseguida estoy con usted. Y que gane 30 euros más al día, si lo hace como hábito, porque ha generado una actuación para clientes prisas, puede que lo haga todos los días, pongamos que trabaja de lunes a viernes, un aumento de facturación de 30 euros diarios supone a la semana 150 euros más que el kiosquero gana por decir hola buenos días, enseguida estoy con usted. Y 150 euros más a la semana es al mes 300 eur, 600 euros que el kiosquero gana por decir hola buenos días, enseguida estoy con usted. Es decir, por tener un método activo de gestión de clientes prisas. Yo no sé si 600 euros más es mucho o es poco en el salario de un kiosquero. pero si solo es por decir, hola, buenos días, enseguida estoy con usted, es decir, por tener un método de gestión de clientes prisas, merece, francamente, la pena que actuéis con el cliente rápido, si podéis, y que deis a entender que estáis actuando rápido, si no podéis. Luego tenemos el fiel, que es el más adorado por casi todas las empresas. El fiel es el que conoces, te conoce... Conoces su nombre, conoces un poco la historia de su familia. Con el fiel, debes potenciar mucho lo que es, es el valor añadido. ¿Qué es el valor añadido? Es todo aquello que tú le das al cliente, además de lo que el cliente ha ido a buscar. Os lo explico también con un ejemplo. Voy en dirección a Castellón. Veo que el coche está en reserva, pero ya no en la reserva normal. En esa reserva en donde te baja una gota de sudor por la espalda y dices, no tengo ni idea de cómo está andando el coche, pero no es normal que me aguante tantos kilómetros. Y al cabo de un rato, estás así, digo, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue. Y ves una gasolinera. Te ha pasado. Te irás a llenar el depósito. Mi coche costaba entonces llenar el depósito unos 69 euros. Yo voy a pagar y me cobran 69 euros, con lo cual pago los 69 euros, me vuelvo a subir al coche y continúo. Yo te pregunto ahora, yo soy un cliente fiel de esa gasolinera, voy a recomendarla, voy a hablar bien de ella, voy a preferirla delante de otras. ¿No? ¿Qué tendría que hacer la gasolinera para que yo fuera un cliente fiel? ¿Es eso? Darme una tarjeta de puntos, ¿qué más? Ahí está. Servirme la gasolina para no mancharme las manos. ¿Qué más? Dar... Si me regala un ambientador para el coche, fenomenal. ¿Qué más? ¿Se ocurre algo más? Algo para que que volver. Una ficha para otro día. Correcto, mira. Me dice, la siguiente vez que vengas te lavo el coche gratis. Mi coche va siempre lleno de mosquitos. A mí si me hiciera eso, me enamora. Si me invita a un café, me enamora. Yo soy adicto al café. A mí me dice, ¿te, te, ¿te apetece un café? Que te invitamos? A ver, un café a una gasolinera le vale 28 céntimos, como mucho, como mucho. Yo le he pagado 69 euros, ¿no me pueden invitar a un café? Si me invitan a un café probablemente vuelva. Pero yo no he ido a esa gasolinera a tomar café, yo he ido a recostar. El valor añadido es todo lo que tú le das al cliente además de lo que el cliente ha ido a buscar. Y es la única razón por la que el cliente va a preferirte y a hacerse fiel. No por satisfacerle, sino por darle más allá de lo que va a buscar. Por lo tanto, con tus clientes, con la gente a la que yo le he ido dando clase en empresas, les he dicho, cada vez que hagas un ticket o un contrato, pregúntate qué valor añadido se ha llevado este cliente. Si la respuesta es, no se me ocurre, significa que tienes que mejorar bastante. Y a veces el valor añadido es gratis, a veces es una sonrisa. O a veces son estas tres cosas que aparecen aquí en la pantalla. Nombre, historia comercial, dato chorra. Nombre es, si conoces el nombre del cliente, porque a veces es un cliente que viene con cierta frecuencia, trátale por su nombre, porque le va a gustar. Personalizar la venta es uno de los valores añadidos más potentes. El siguiente es historia comercial. Historia comercial significa, si recuerdas lo que te une a nivel comercial con ese cliente, menciónalo. Oye, mira, que han llegado unos cojines nuevos a la tienda, que son a juego con esas cortinas que te llevaste hace un año y medio para el salón, ¿te acuerdas? Pues unos... que me... cuando he visto los cojines he pensado en ti, porque digo, caramba, justo del color del que tiene Antonia las cortinas. O cuando llevas el coche al taller, te dicen... Pues mira, le vamos a cambiar el aceite, la correa de aceite, y de momento la correa de distribución no le toca porque como eh, viniste hace tres meses y se la cambiamos, todavía no le va tocando. O sea, que, el, que se acuerden de lo que te une a nivel comercial, al cliente le encanta. Y dato chorra, que es el tercer vértice, es acuérdate de algún dato del cliente que no tenga ninguna importancia para la venta o para la relación comercial. Si el cliente es una chica que tiene un perro que se llama Lassie, y Lassie ha tenido que, pues le han estripado los testículos para que deje de mearse en el salón, pregúntale qué tal con el veterinario, porque la gente que tiene mascota quiere a sus mascotas como si fueran hijos, y le va a encantar. Si es un señor que ha tenido un nieto y le llaman Jonathan, pregúntale, oye, ¿qué tal Jonathan? ¿Qué tal? ¿Están dando un biberón o pecho? O camina ya, o llora mucho por las noches, ¿Eh? porque le va a encantar. Eso es valor añadido. Yo no voy a una tienda que me pregunten por Jonathan. Yo voy a comprar lo que sea. Pero eso facilita que yo vuelva. Luego tenemos el molesto y agresivo, por último. Que es ese cliente que viene levantando la voz, porque a lo mejor está muy descontento. Con esta hacemos dos cosas. Con esta aplicamos la técnica del borracho y la técnica del acuerdo. La técnica del borracho es... Me la explicó una alumna hace tiempo, me dice... A estos clientes tienes que tratarles como cuando vas acompañando a un amigo que va todo borracho a casa, va arrastrando las piernas, ves que en un momento determinado vamos a, vom va a vomitar. No trates de taparle la boca con la mano porque te vas a manchar. Lo que mejor puedes hacer es dar dos pasos hacia atrás y dejar que vomite. Y cuando ves que ha terminado, no te acerques todavía porque hay veces que viene una segunda arcada. Espérate un poquito más, y solo en ese momento es cuando te acercas, le coges y le sigues acompañando. Con los clientes agresivos pasa exactamente lo mismo. No les tapes la boca con tus palabras, no les interrumpas, porque te vas a manchar. Lo que mejor puedes hacer es dejar que suelten. Y cuando ves que han terminado, espérate un poquito más, porque viene una segunda arcada. Solo cuando veas que han terminado, desacompañas y continúas. Es la técnica del borracho y la técnica del acuerdo es tratar de ver en todo lo que estéis de acuerdo con el cliente y decírselo cuando el cliente esté molesto. Os lo cuento también con un ejemplo. Yendo hace un par de años hacia Málaga... Eh, en avión para impartir hay una formación, iba al lado de un señor de unos 60 años, muy grueso, de hecho yo iba así pegado a la ventanilla, un señor con la cara arrugada, el pelo canoso, un bigote canoso también, con cara de mala leche, y le dice a la azafata, Ey. ¡Pongo un whisky! Y viene la azafata con el vasito de hielo, con la botellita esta que ponen los aviones, ¡Pero qué mierda es esto! ¡Esto no me da ni para mojar el paladar! ¡Qué asco! Sí, señor, estoy de acuerdo con usted. De hecho, les he dicho que me traigan botellas un poco más grandes porque en los aviones siempre nos traen estas botellas muy pequeñitas. Bueno, bueno, ¡cóbrate! Y le da un billete de 50 euros. Señor, ¿no tendrá algo más pequeñito que se nos ha terminado el cambio? ¿Que nos ha terminado? ¡Pero qué vergüenza! ¡Aquí tenéis que tener cambio! ¡Qué vergüenza! Sí, señor, es cierto. De hecho, la chica que me trae el cambio, siempre le digo que me traiga un poquito más, porque en todos los vuelos se me, se me acaba. Puede pagarlo con tarjeta, si quiere. ¿Tiene tarjeta? Bueno, ¡cóbrate! Es decir, la zafata ahí tuvo una habilidad bastante interesante, que es la de ver en qué medida podía darle la razón a ese cliente enojado o agresivo. Y creo que es un factor de bastante peso y bastante interés. Tenemos entonces dos técnicas para el molesto. Yo antes os decía... Para argumentar, que es el siguiente punto del programa y de la conferencia, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para argumentar nuestro producto? Generalmente la gente tiende a hacer ventas enlatadas. La venta enlatada es, vengo a comprar un libro. Ah, pues mira, sí, te recomiendo este. ¿vale? O vengo a comprar un microondas. Pues mira, este nos ha llegado, tiene unas funciones, luego tenemos este otro que tiene otras otras funciones... Luego, este es súper bueno porque te calienta la comida y luego y te explica todas las características de ese tercer microondas. Es la venta enlatada porque tú abres la lata y sueltas toda la información que tienes dentro. Yo trabajo mucho buscando que los vendedores y los comerciales hagan por lo menos tres P's. Tres P's son tres preguntas. Antes de enseñar nada, antes de ofrecer nada, antes de hablar de nada de su producto o su servicio, por lo menos hacer una pregunta uno una pregunta 2 y una pregunta 3. Y escuchar la respuesta 1, escuchar la respuesta 2 y escuchar la respuesta 3. Y luego meter las respuestas dentro de la argumentación. Digo esto como mínimo, ¿vale? Porque podríais hacer aquí muchas, muchas, muchas más. ¿De acuerdo? Eh, ¿Te importa levantarte un momentito? ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Raquel. Raquel viene a mi tienda de vinos, a mi vinoteca, para comprar... Un vino para una ocasión especial Una ocasión súper especial Piensa cuál es, ¿vale? Y piensa también qué tipo de vino quieres Qué tipo de vino te gusta En qué estabas pensando, ¿vale? Y yo eh, soy el vendedor ¿Vale? Entonces Hola, buenos días Hola, buenos días un vino para Navidad Muy bien Pues mira, para la cena de Nochevieja Tenemos este Rioja que tiene muy buen precio Mira eh, 2,35 está bastante bien. Luego tenemos este blanco de aquí que está de oferta. Te llevas dos botellas por 3 euros. ¿Vale? Y luego tenemos, mira, este de aquí yo también para cenar noche vieja. Este es un Lambrusco de 1,99. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué falla aquí? ¿Lo veis? Aquí fallan algunas cosas, ¿no? ¿Qué son? ¿Y por qué le he dado un precio barato? Ya. Pero lo intuyo, es una chica jovencita Digo, pues, pues le voy a dar la, la botella del Ambrusco de 1,99 vale. Entonces me hago una idea de lo que quiere Y a partir de ahí empiezo a enseñarle producto vale. Eso, aunque digáis, uy, esto canta mucho A ver, esto es el 99% de las veces que queréis comprar algo Os reto a que lo observéis Entráis en un sitio y pedís una cosa y valorad si os hacen preguntas o no. Esto es el 99% de la realidad comercial. ¿Por qué? Porque al vendedor le da corte o reparo muchas veces Es decir, ¡ay, es que a lo mejor me dicen que, que, que, que por qué me meto en su vida! ¿Sí? Otra opción sería: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Pues me gustaría comprarle un lambrusco. <risa> vale, no, no, ya algo general, algo general. ¿Te gustaría comprar un vino? Vale, muy bien. ¿Es para alguna ocasión especial? Sí. Ok, ¿para qué ocasión sería, por ejemplo? Para y mi padre. Ah, fenomenal, muy bien. ¿Y tu padre entiende de vinos? o...? sí. Es un... sí. Está muy enterado porque, de hecho, es... hace vino. Ah, vale. <risa> okay. <risa> ok, espera. Tu padre hace vino, ok. ¿Y habías pensado tinto o blanco? blanco. Un, un blanco, ok. Y los blancos tenemos más bien secos, más bien afrutados. Afrutado. Afrutado, perfecto. Pues mira, blanco afrutado, por ejemplo, este de aquí. Este vino de aquí nos ha llegado hace unos seis meses, más o menos. Eh, es un vino blanco afrutado. ¿Veis? Dejó la botella en su mano. Es un blanco... coge pena, Si no te caiga, tío. que te ha caído? <risa> Es un blanco afrutado eh, que para, para gente que entiende le va a venir fenomenal. Porque te puedes sorprender con ese sabor nuevo. Porque ya te digo, es algo que está en el mercado desde hace unos seis meses nada más. Entonces él va a decir, uy, esto no lo conozco. Y vas a darle algo que le pueda hacer aprender sobre el negocio. De acuerdo, pues lo elijo. Estupendo, muy bien. Pues se lo vuelvo para regalo, como es pues para esa celebración, ¿te parece? Ok, muy bien. Venga, le damos un aplauso a partir. Esto no es una venta enlatada, es lo que se llama una venta adaptada. Adaptada, ¿por qué? Porque tienes que escuchar. Lo que pasa es que a los vendedores, claro, si les pides que escuchen, es más trabajo. Por eso normalmente suelen tender a hacer ventas enlatadas, porque son más fáciles en el sentido que no tienen que prestar mucha atención. ¿Qué sucede cuando a la clienta le digo, pues mira, eh, blanco afrutado, este de aquí será magnífico, porque lleva en el mercado seis meses y para la gente que entiende le puede sorprender. ¿Qué hace la clienta con la cabeza? ¿Cómo? Exacto, sí. No hace así con la cabeza y piensa en la, en la cara de su padre sorprendido Esa emoción es venta ya Bueno, no 100%, pero es más cerca de la venta Entonces, insisto eh, Preguntas, respuestas Y luego, dentro de tu argumentación Mete las respuestas te, te, te aconsejo esto Por este motivo, por este motivo y por este motivo Y que sean los motivos que nos ha dicho la clienta previamente Sentirá que estás adaptando el producto a lo que quiere. Eso en cuanto al proceso de eh, el proceso de argumentación. Vamos con las objeciones. ¿Qué hora lleváis por aquí? Muy bien, bueno. ¿Estáis frescos? ¿Sí? Muy bien. Las objeciones. ¿Qué son las objeciones? ¿Qué son? ¿Lo sabéis? ¿Son? Pero.. Bueno, bien, me gusta, pero lo que pasa es que es que es un poco caro. Vale. Es que yo lo prefería rojo y solo tienes azul. Es que yo lo prefería grande y solo tienes pequeño. Es que yo lo prefería... etcétera, etcétera. Es decir, las objeciones son para el vendedor como un jarro de agua fría. Que dice, joda con lo bien que iba, que a todo me estaba diciendo que sí. Y ahora yo estaba emocionado que iba a hacerme una comisión que te cagas. Y va y me dice que no porque me pone una objeción como un jarro de agua fría. Sin embargo, la gente que lleva un poquito de tiempo en venta sabe que las objeciones pertenecen de manera natural al proceso de ventas, que están ahí prácticamente siempre, y son una oportunidad. Por lo tanto, cuando te viene esa objeción, puedes pensar que es un jarro de agua fría, o puedes pensar en las cuatro buenas noticias vinculadas con las objeciones. Las cuatro buenas noticias son que las objeciones son conocidas. Tú, con poquito que lleves en ventas, en el negocio en el que estés, las objeciones que te van a poner para no comprarte, ya las sabes. Ya te las han dicho previamente. Es una buena noticia porque las conoces. No te van a pillar de imprevisto. No te van a decir nada que te sorprenda. Hombre, a lo mejor alguien te dice... Pues mira, no te voy a comprar porque mi cuñado me ha dicho que hoy hay luna llena y es mala época para comprar, no sé qué, pescado. Dices, ¡buah! Pues esto me ha sorprendido. Nunca antes se me lo habían dicho. Vale. Todo lo demás que te puedan decir, ¡ya te lo han dicho alguna vez en tu vida! ¡Seguro! Vendiendo eso te han puesto esa objeción. Con lo cual, la primera buena noticia es que son conocidas. La segunda es que son limitadas. Limitadas en número. Hay empresas que tienen 10 objeciones diferentes. Otras que tienen 15. Otras que tienen 20. Pero después de la última ya no hay más. Son limitadas. Es caro, no es el tamaño que busco, tardáis mucho en servirlo, es que no te conozco de nada, es que. etcétera, etcétera, etcétera. Son limitadas. Que sean conocidas y que sean limitadas tiene otra buena noticia, es que, es que son preparables. Es decir, que tú puedes preparar una respuesta buena para cuando el cliente te ponga una objeción. Puedes pensar, cuando el cliente me diga esto, ¿qué le voy a contestar? De hecho, algunas veces el cliente te ha, posto, te ha puesto una pega, le has contestado algo, y esa contestación ha hecho que el cliente piense, hombre, pues siendo así, me lo llevo. Entonces tú dices, uy, esto ha funcionado, me lo voy a preparar, para la vez que me digan lo mismo, porque me lo van a decir, voy a decir de nuevo esta argumentación, porque funciona, por lo menos ha funcionado una vez. Que sean conocidas, que sean limitadas, preparables, a muchos nos lleva a pensar también que es que son vencibles. Que sean vencibles significa que prácticamente todo lo que te diga un cliente para decirte que no, tú le podrías contestar algo y hacer que el cliente te diga que sí, que lo compre. Lo que pasa es que no siempre es fácil, rápido, llegar a saber qué le puedo contestar a esta persona. A veces tarda un poco de tiempo más. Me, decían, me decía una vendedora de una tienda de cosas de casa, de homenaje de hogar, vendían sábanas, vajillas, marcos, edredones. Me decía cuando yo empecé a dar formación a esa empresa, hace unos 10 años, me decía, Fernando, es que en mi tienda tenemos un edredón que no hay manera de venderlo. Cuesta 299 euros. Y cada vez que lo enseñamos, las clientas y los clientes nos dicen, ¡ay, qué bonito, pero es demasiado caro! Y eso hace que no lo vendamos, esa objeción. Y yo le dije, las, objeción, las objeciones son conocidas, limitadas, preparables y vencibles. Y me dice, pues me voy a tomar nota de eso y voy a pensar cómo puedo vencerlas, porque hasta ahora no se me ha ocurrido y no he conseguido venderlo. Entonces esta chica, al cabo de unos días, yendo hacia una boda con su novio en el coche, su novio iba conduciendo, ella iba sentada al lado, en el asiento del acompañante, iban los dos en silencio, en dirección a la iglesia, y ella iba pensando en su edredón. Y poco antes de llegar a la iglesia dice, ya está, ya sé cómo venderlo, y se le ocurrió. Al cabo de unos días vino a la tienda una clienta de estas clientas fieles, habituales, que se llamaba la señora María, una señora mayor, que quería un edredón. Entonces la vendedora le dice, pues mira, edredones tenemos estos que son así, más normalitos, luego estos que son de muy buena calidad, y luego tenemos este otro edredón que es extraordinario. Y la señora María hace, ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué suave! ¡ay, qué, qué, qué tacto tiene! ¡ay, qué chulo! ¿Y qué colores? ¿Y qué precio tiene? Pues, señora María, estos son 299 euros. ¡Ay, puf! ¡Qué caro! Señora María, no es que sea un edredón caro. Es que es el edredón más caro que yo tengo en la tienda. Pero le voy a decir una cosa. A lo mejor usted, en alguna ocasión, ha ido a una boda y entre el vestido, los zapatos y el bolso, se ha gastado más de lo que vale este edredón. ¿Y cuántas veces lo ha puesto? A lo mejor para la boda, y si ha salido con su marido en fin de año, a lo mejor en fin de año también. Pero usted sabe que no hemos repetido el vestido ese tan caro, porque si no tenemos ahí las amigas ya, ¡has repetido el vestido! ¿Vale? No merecerá la pena comprar este edredón, vestir su cama, y cada vez que usted se vaya a acostar decir, ¡ay, qué dredón tan suave y tan, bo tan cómodo y tan calentito! Y cuando su chica le haga la cama por la mañana, vea la cama tan bien vestida y diga, ¡ay, qué cama tan bonita tengo! Y cuando sus amigas vengan a su casa a tomar el café y les enseñe el dormitorio, sus amigas le digan, ¡ay, señora María, qué dormitorio tan bonito se le ha quedado! ¿No merecerá la pena? ¿Y sabéis lo que le contestó la señora María? ¿Le... le dijo, ¡hombre, visto así! Y se lo compró. ¿Vale? Entonces, claro... Lo que pasa es que para soltar toda esta historia de la boda tienes que pensar cómo vencer las objeciones y sobre todo creer, creer que son vencibles. Si lo crees, lo creas. Y por eso es importante estos cuatro puntos de aquí. Creer que son vencibles. Ojo, no tienes que ocurrirse solo una respuesta. Quizás tengas que pensar en varias respuestas más para cada tipo de cliente. Y luego yo os aconsejo que hagáis esto de aquí. Esta es una herramienta extraordinariamente buena para vencer objeciones en cualquier tipo de empresa. Es simplemente una tabla en donde en una parte de la tabla pones la objeción que te pone. Y en la otra parte de la tabla la respuesta que ha funcionado alguna vez. O bien a ti o bien a un compañero que venda lo mismo que tú. Sean servicios o sean productos. Con el tiempo vas a ver que esta tabla tiene aquí unas cuantas cosas, unas cuantas objeciones, y en la parte de la derecha, unas cuantas respuestas. Que tú crees esta tabla y que le eches un vistazo de vez en cuando, favorece que cuando el cliente te ponga una objeción, inmediatamente a ti a la cabeza se te viene el qué. La respuesta. ¿Y qué pasa cuando el cliente te pone una objeción y la respuesta que das es inmediata? En lugar de pensarla. Que genera seguridad y confianza. Y la seguridad y la confianza son las palabras mágicas de la venta. Y lo vas a hacer si esta tabla la trabajas. La otra ventaja de esta tabla es que es compartible entre compañeros y que si trabajáis en diferentes delegaciones, se puede compartir por Drive o por cualquier otra aplicación similar, de tal manera que todos vayan escribiendo respuestas que les han funcionado. Esto genera un guión de ventas, que es como una obra de teatro en donde sabes muy bien lo que el cliente te va a decir, porque son las objeciones, y lo que tú vas a contestar. Te da más tranquilidad de cara a la venta. Y para terminar me gustaría hablaros... ...del último punto del programa... ...y contaros otra historia. Cuando yo llegué a Valencia, hace, hace ya unos años... Me, ...me puse a salir con una chica... ...y me decía... Eh, ...Fernando... Estás de lunes a viernes por España adelante, impartiendo cursos para empresas, llegas aquí el viernes por la noche, y los sábados por la mañana y los domingos por la mañana te los pasas patinando, porque te encanta patinar. ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo. Un ratito los sábados por la tarde y otro ratito los domingos por la tarde. Esto no es relación ni es nada. Y digo, pues es verdad, pues tiene razón. Yo entonces, eran unas navidades, estaba impartiendo una formación para Keravén, para la empresa Keravén Cerámicas, y la formación que estaba impartiendo era de negociación. Les estaba explicando un tipo de negociación que se llama negociación ganar-ganar o win-win, que es una negociación en donde un negociador pone un elemento y todos los negociadores salen ganando gracias a ese elemento. Y yo dije, pues cariño, tienes razón, y pienso, te regalaré unos patines y así yo no tengo que renunciar a patinar, que es algo que me gusta, y tú consigues, o los dos conseguimos pasar más tiempo juntos. Entonces me voy a la planta de deportes del corte inglés, y me acerco a una estantería de patines, viene el vendedor, y me dice, estos de aquí están en promoción. Y yo, sí, pero bueno, yo buscaba algo más de chica, porque son para mi chica. Y yo ah, muy bien, perfecto, ¿ella sabe patinar? Digo, no, no, ella no sabe patinar. Ok, ¿y algún color en concreto? Le digo, hombre, si tiene algo de rosa, creo que le puede gustar. Digo, perfecto, muy bien. Si os dais cuenta, él empezó por preguntas de detección de necesidades, algo extraordinariamente bueno. Yo le digo, hombre, estos de aquí, la verdad es que me gustan bastante. Eh, y encaja bastante bien en el precio. Lo que pasa es que estoy pensando que, claro, si se lo regalo y a ella no le gustan, se lo va a tener que comer con patatas. si gastarme este dinero para que no le gusten... Me dice, hombre, no hay problema porque te voy, le voy a dar un cheque regalo y si no le gustan puede cambiarlos por cualquier otra cosa del corte inglés. Y digo, hombre, pues siendo así es interesante también. Si os dais cuenta, lo que había hecho el vendedor es manejar mi objeción. Una objeción que probablemente le hayan puesto antes y la respondió inmediatamente. Me dice, no te preocupes, te voy a dar un cheque regalo. Y responder a la objeción permite que la venta continúe. Entonces yo le digo, hombre, sí, es bastante, bastante chulo esto, aparte tienen un color que creo que le va a gustar, el precio está bastante bien, me encaja muy bien en la idea que estaba buscando. Se hace un silencio, pasa la pelotita esta del oeste... Le miro y le digo, pues nada, pues muchísimas gracias, muy amable, hasta luego. <risa> y me marcho. ¿Qué faltaba ahí? Cerrar la, cerrar la venta. ¿Qué me podría haber dicho para cerrar la venta? Se lo Por ejemplo, ¿se lo envuelvo? Yo le digo, sí o no, pero está bien, ¿eh? Se lo envuelvo, te lo llevas. ¿Qué más me podría haber dicho? <risa> ¿Cómo, lo paga? ¿Cómo lo paga? ¿En efectivo o con tarjetas? ¿Verdad? Ahí está. Más. ¿Qué número es? Yo digo el 38. Si me trae el 38, ¿qué va a ser? ¿Para que me lo pruebe que llevo el 43 o para que me lo lleve? Una gran necesidad de los vendedores es poner cierres de venta. ¿Por qué? Porque es una obligación del vendedor, no del cliente, cerrar la venta. El vendedor es el que tiene que tratar de cerrar las ventas, no el cliente. Si el cliente te dice Oye, estoy pensando que me lo llevo. Fenomenal, pero te está haciendo un trabajo tuyo. Es como si te dice, estoy pensando que voy a ir a tu casa y te voy a lavar el coche el fin de semana. Fenomenal, pero es que es un trabajo mío, no del cliente. Entonces, la obligación de cerrar la venta, de impulsarla, es del cliente. ¿Y cuándo tiene que empezarse a cerrar una venta? ¿Cuándo tiene que empezar a aparecer un cierre de venta? Unos vendedores de Puerta Fría, cuando les hice esta pregunta, me dijeron... Ya. ¿Qué quería decir? Según suena a la puerta Según suena a la puerta, es verdad ¿Por qué? Pues porque el cierre de venta tiene que ir poniéndose a lo largo de toda la conversación comercial Y estar pendiente de eso Lo que pasa es que al principio se dan cierres más sutiles Y poco a poco cierres un poco más notorios ¿no? Por ejemplo, Raquel nos decía eh, Me gustaría un vino Yo le puedo decir Vinos tengo te voy a enseñar vinos. O le puedo decir ¿Y qué tipo qué tipo de vino te eh, perdón ¿Y qué tipo de vino te quieres llevar? Te quieres llevar te quieres llevar te quieres llevar. Eso ya es un cierre de venta sutil. ¿Y qué tipo de vino vienes a comprar? Yo le puedo decir ¿Qué tipo de vino Raquel? O le puedo decir ¿Qué tipo de vino vienes a comprar Raquel? Hay alguna diferencia sí verdad. Ya estoy metiendo ahí la idea de lo vengo a comprar que ella siempre va a ser libre de decidir si sí o si no, si lo quiere o si no lo quiere. Pero en mis frases, como vendedor, ya voy dejando la idea de que es un proceso de compra-venta lo que estamos haciendo. Y eso es acompañar al cierre. El cierre puede empezar en concertar una cita con un cliente en un polígono industrial en su empresa. Mire, es que el jueves estoy por su zona y me gustaría preguntarle eh, si le vendría mejor que me pase más bien hacia la mañana o más bien hacia la tarde. En función de su agenda, ¿qué le viene mejor? Eso es un cierre también, de visita, no de venta, pero es lo mismo. Porque la visita te aproxima a la venta. Entonces, el vendedor tiene una necesidad de meterse mucho más en la cabeza que la obligación de cerrar cosas es de él. Sobre todo teniendo en cuenta que tampoco es tan difícil meter cierres de venta. Tenemos, por ejemplo, el cierre directo. El cierre directo es aquel en donde le preguntas directamente al cliente si lo quiere, si lo compra. Ah, muy bien, ok, muy bien, perfecto. ¿Lo quieres? ¿Qué te puede contestar el cliente? ¿Que sí o que no? Si es que sí has vendido y si es que no, ¿qué va a pasar? Te va a poner una objeción. Como tú las objeciones ya las manejas, le vas a saber responder a esa objeción. Cierre directo. Le pregunto directamente al cliente si lo quiere. ¿Te lo llevas? ¿Te lo pongo? ¿Te lo sirvo? ¿Firmamos el contrato entonces? ¿Firmamos el pedido entonces? ¿Firmamos el pedido entonces? Entonces es un cierre directo. El cierre previsible, que es el segundo, es asumir la venta como conseguida. El cliente no te ha dicho directamente que lo quiere, pero tú actúas como si lo quisiera. Es ese cierre que os ponen cuando os dicen, ¡Ah, perfecto! Pues es una magnífica decisión, se lo voy acercando a caja. Eh, puede ser que sí o puede ser que no. Te lo voy acercando a caja sin que tú hayas dicho, oye, pónmelo previamente. Es un cierre previsible. ¿Qué te parece este vino? Sí, creo que a mi padre le puede gustar. Perfecto, una magnífica decisión. No, no, me lo tengo que pensar un poquito más. Ok, ¿le ves alguna pega? Sí, es que estoy pensando que en lugar de uno blanco voy a llevarle uno tinto. Perfecto, pues vamos a ver alguno tinto. Y la conversación continúa, pero ya he tratado de poner algún cierre. Es el cierre previsible. Si tuvieras que ir a una isla desierta, ¿te llevarías una radio con pilas o un libro gordo? Un libro gordo, ok. Cuando vas en el tren, ¿prefieres que la gente que se sienta a tu lado desconocidos te den conversación o que te dejen ir a tu bola? Que te dejen ir a tu bola, ok. Las vacaciones, ¿prefieres pasarlas en la zona de verano, de playa o en zona donde haga frío y montaña? ¿De verano de playa? Cuando a una persona le dices, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Casi el 100% de las personas eligen esto o esto. Con lo cual eso lo puedes utilizar para un cierre por opciones. El cierre por opciones es ese cierre en donde le das dos o más opciones y todas ellas implican venta. ¿Qué prefieres? ¿Este o el que hemos visto antes? No, me gusta más el que hemos visto antes. Perfecto. ¿Qué prefieres, el de tamaño más grande o el más pequeño? ¿Qué prefieres, el rojo o el azul? ¿Qué prefieres, el que viene con regalo o el que viene sin regalo? ¿Qué prefieres, el que te llega el día 27 o el que te llegará el día 28? Cuando tú a un cliente le dices, ¿qué prefieres, esto o esto? Existe una tendencia de cantarse por una cosa o la otra. El cierre por preocupación es un cierre que os utilizan mucho, que es preocuparte. Mira, es que esta oferta se termina el lunes, si te interesa, decidete ya. Mira, es que el regalo solo te lo puedo dar hoy. Si te lo piensas, mañana ya no te podré dar el regalo del que te hablaba. El descuento solo dura hasta fin de mes. Esas frases son para cerrarte por preocupación. El cierre en espejo es el más complicado, el más inteligente a veces. El cierre en espejo consiste en cuando el cliente te hace una pregunta, en lugar de contestarle con una respuesta, le contestas con una pregunta. Por ejemplo, Raquel quería... Un rotulador azul ¿Vale? Y me, y me pides ¿Qué me pides? Si sí, tengo un rotulador azul Ella me dice Fernando ¿tienes, un azul? Fernando, ¿tienes un rotulador azul? Vale, entonces yo digo Sí, en la tienda tenemos rotuladores azules Yo cojo el rotulador azul Y le digo Mira, es este Cógelo Muy bien Yo he cerrado el rotulador azul ¿Lo he vendido? No, no. no ¿verdad? Entonces, el cierre-espejo consiste en ella me hace una pregunta y yo le devuelvo una pregunta que le acerca a la venta. Ella me hace la misma pregunta. Fernando, ¿tienes? ¿Tienes el rotulador azul? ¿Te quieres llevar un rotulador azul? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vale. ¿Ahora está cerrado o no? Vale. Lo repito por si nos ha escuchado en el fondo. Eh, Fernando, ¿tienes rotuladores azules en la tienda? ¿Te lo quieres llevar azul? Sí, pues un momentito. Yo le traigo el rotulador azul. Ahora estoy un poquito más cerca de cerrar. Puede que ella no, solo lo quiera ver y me diga, no, es que solo lo quiero ver. O lo puede llevar, ¿vale? Oye, ¿y este producto eh, me lo podríais servir antes de fin de mes? Tú puedes decirle, sí, sí, que te lo podríamos servir antes de fin de mes. Pero eso no es un cierre. También le puedes decir, te lo entrego el 27, te viene bien. Eso es antes de fin de mes, es devolverle la pregunta con otra pregunta Y eso sí que es un cierre, de hecho es un cierre espejo ¿Vale? Bueno, pues con ello finalizamos eh, la última parte del programa Hemos visto entonces, por último, el cierre espejo Cuando el cliente te hace una pregunta, en lugar de responderle con una respuesta Le respondes con una pregunta que te acerca a la venta ¿Y es qué hora es? Perfecto, muy bien. Quería dejar unos cinco minutitos para preguntas. Estamos entonces muy bien de tiempo. Hemos visto a lo largo de la sesión de hoy un montón de cosas. Nos llevamos la importancia que tiene la adaptación de la venta, los tipos de clientes. ¿Recordáis alguno de los que hemos visto? ¿Tipos de clientes? El Prisas, ¿hemos visto cuál más? El indeciso, ¿el? El baratero, ¿el? El enfadado, ¿en el enfadado qué, qué técnicas aplicamos con el enfadado? Dos, que son el borracho y la otra era el acuerdo. Perfecto, muy bien. Hemos visto las tres P's. ¿Las tres P's que significaba? Era hacer preguntas al principio. ¿no? Que no tengáis miedo de que para estas cotillas el buen vendedor hace preguntas. Y luego vincular las necesidades. Hemos hablado de las objeciones. Había varias buenas noticias con respecto a las objeciones. que son? Son conocidas, son limitadas, vencibles y Sí, prepa, preparables, reparables, correcto. Y los tipos de cierres de venta, hemos visto varios tipos de cierres de venta. ¿Recordáis alguno? Cierre, directo, correcto. ¿Otro? Espejo, otro. Por preocupación, correcto. ¿Otro? Por opciones, sí. ¿Okay. ¿Y el segundo era? El previsible, que era el previsible... Correcto. El de se lo acerco a caja es decir, dar la venta como conseguir, aunque no te lo hayan dicho. Perfecto. Pues nada más. Eh, espero que os haya gustado la charla. Un saludo también para los que nos estáis viendo en casa. Muchas gracias por dedicar un ratito a estar aquí. Eh, ¿Libros que os recomiendo? Evidentemente el mío. Es súper chulo. Tiene, tiene todo lo que hemos dicho aquí y muchas cosas más. Y eh, os recomiendo también mucho este de aquí. Cualquier libro de Brian Tracy es extraordinariamente bueno. Brian Tracy es un, uno de los vendedores más conocidos de Estados Unidos. Y no solo vendedores, sino que mejor habla de las ventas. Yo he leído ya unos cuantos de este autor y son muy facilitos de leer. Os lo recomiendo. Cualquier cosilla que necesitéis, ahí tenéis mi contacto. Y vamos a dedicar cinco minutitos por pues si tenéis alguna pregunta. Levantáis la mano y yo con mucho gusto os respondo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A lo mejor la gente que estáis en casa. ¿Tenemos una pregunta ahí? Venga. Sí. ¿Cómo tratar a un cliente fiel, pero de la competencia, para traerlo a nuestro producto? Un cliente fiel de la competencia para traerle a tu producto. Vale, yo lo que haría con esto es, el cliente le dice, no, mira, es que, es que le compro a esta persona y no voy a cambiar. Entonces yo a esos clientes les digo... Y haces muy bien, de hecho, nosotros apostamos mucho por la fidelidad con nuestros clientes. Por lo tanto, si tú eres fiel a mi competencia, significa que tienes un valor que admiro y, y te animo a hacerlo. Y a seguir, porque nosotros también queremos tener clientes fieles. Pero quizás en alguna ocasión tu competencia, porque, tú, porque te surja una urgencia, prisa o lo que sea, no pueda servirte. Entonces es probable que quieras tener una alternativa B de la que tirar... Si tu alternativa A, que te anima a continuar con ella, no es suficientemente ágil en un momento determinado. ¿Qué te parece si probamos una, un producto muy concreto y muy específico para que veas que podemos responder a tus necesidades y con eso que seamos tu alternativa B? Si lo que le estás planteando al cliente es una compra pequeñita para que te prueben, ya has conseguido enganchar a un cliente que tenía la competencia. Eso sería una de las, de las técnicas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues bueno, nada más, muchísimas gracias por estar aquí un ratito. Y que mi contacto para lo que